Bienvenidos a satoshifactory.com, en este vídeo me gustaría realizar un pequeño resumen acerca de todas las plataformas que estamos trabajando últimamente desde Satoshi Factory, no tenemos demasiado tiempo para grabar vídeos, como puedes ver, seguimos viajando por Asia, estamos actualmente en Tailandia, precisamente en la isla de Koh Somui. es una isla paradisíaca espectacular, que sinceramente me tiene atrapado con estas playas, con estas gentes, comidas y con en general todo lo maravilloso que te puedes encontrar en esta isla. Además también me gustaría hacer una pequeña reflexión de cómo la blockchain puede cambiar tu vida, ya que te va a permitir trabajar en cualquier parte del mundo. Tan solo vas a necesitar un ordenador y una conexión a internet, como es evidente, y muchas ganas de aprender y de trabajar. Así que nada, te animo a que te dejes como siempre un buen like, te suscribas y actives la campana de notificaciones si te gustan y te sirven este tipo de vídeos que vamos compartiendo con la comunidad. Recuerda que también te nuestro canal y grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo en los cuales serás bienvenido o bienvenida así que sin más empezamos y bien el primer proyecto que me gustaría compartir va en la línea de lo que estábamos comentando anteriormente se trata de un máster en blockchain el cual te va a dar una serie de conocimientos y habilidades muy importantes tanto para emprender tu propio negocio blockchain así como también poder encontrar trabajo en una de las múltiples empresas que ofrecen servicios relacionados con blockchain o con criptomonedas. El máster se llama Founders, está avalado por el propio Binance. En nuestro caso nos tocaron dos másters totalmente gratis gracias a uno de los múltiples concursos que realiza Binance. Te dejamos un enlace abajo en la descripción del vídeo por pues si no tienes cuenta, ya que constantemente están realizando nuevas promociones que merecen muchísimo la pena, tanto para ganar criptos gratis como para ganar promociones como esta de un máster avalado por ellos mismos. A continuación pasaremos a ver a grandes rasgos cuáles son los temarios que nos ofrece este master pero te adelantamos que si te quieres apuntar tienes un 15% de descuento con nuestro enlace que encontrarás abajo en la descripción del vídeo normalmente este master cuesta 450 dólares pero con nuestro enlace se te va a quedar con 380 euros pasamos a ver la temática que nos ofrece y realmente es muy completo y además están trabajando con empresas avaladas como bbva repsol julius Bay entre muchas otras Aquí abajo tenemos la metodología que nos ofrecen y nos dicen que la formación realizarás nuestros programas entre 3 y 4 meses, dedicación de 3,5 horas a la semana o 30 minutos diarios, eventos online en directo. Esto realmente está muy guay porque son las conferencias que se realizan en el campus que es el Metaverso, nos conectamos todos los alumnos, tenemos ahí a los ponentes, podemos hablar a tiempo real y hay un nivel brutal. También tienes que realizar actividades cuando vas finalizando cada uno de los módulos para verificar realmente que estás eh, comprendiendo los conocimientos que te están compartiendo, ¿no? Esto es bastante importante, comprender exactamente lo que estás aprendiendo. Y también tienes una comunidad exclusiva en Discord, la cual sinceramente merece mucho la pena. Tiene diferentes subgrupos en los cuales tienes para encontrar trabajo, para compartir tu proyecto de emprendimiento, para aprender sobre NFTs, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a tener una base y una formación muy potente para poder desenvolver tu carrera profesional dentro del mundo de la blockchain, de las criptomonedas y de todo este ecosistema emergente el cual te va a dar una oportunidad que puede cambiar completamente tu vida. Es 100% online, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, microlearning, esto es brutal, es un nuevo concepto de aprendizaje en el cual únicamente dedicando 30 minutos diarios puedes completar este programa en unos 3-4 meses, realmente te va a enganchar, te va a gustar y vas a estar bastante bastante más de 30 minutos porque realmente es muy interesante también el metaverso aquí tenemos entra en tu campus virtual en el metaverso donde conectarás con otros alumnos de tu programa y compartirás debates experiencias y eventos en directo esto es lo que comentábamos anteriormente y inteligencia colectiva en nuestros programas los trabajos no se aprueban o suspenden se debaten e intercambian puntos de vista con otros participantes cada alumno aporta su parte de inteligencia colectiva del programa muy importante realmente no quiero alargar demasiado más esta parte del máster en blockchain te animo a que visites abajo tendrás todos los enlaces Sí que me gustaría repasar por encima cuáles son los ponentes porque hay gente aquí muy interesante y también veremos por encima cuáles son los principales temarios pero aquí tienes algunos de ellos y realmente hay gente muy potente y muy interesante por ejemplo tenemos aquí a Victoria Gago cofundadora de la European Blockchain Convention and Tech School también tenemos a Pau García Milá, experto en innovación y emprendimiento Web3. Este chico es brutal, yo lo sigo en TikTok y tiene un canal espectacular, sabe muchísimo sobre todo el ecosistema de la blockchain. Por otro lado también tenemos a Joel López, bioinformático y desarrollador de tecnología blockchain. Tenemos a muchas otras personas que son francamente muy muy top. Próximamente vamos a realizar un vídeo más exclusivo acerca de este máster, explicando en detalle cada una de las cosas que consideramos interesantes, pero realmente te animo a que le des un vistazo, te dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. El segundo proyecto que te traemos hoy, el cual estamos jugando, es The Sandbox, personalmente es mi videojuego blockchain favorito, soy un pesado en el grupo de Telegram, creo que es al que más le gusta este videojuego, siempre estoy compartiendo cualquier novedad, cualquier actualización, y en este caso ya estamos en la Alpha Season 3. Y, Podemos jugar a distintas experiencias que cada vez van mejorando pero notablemente. Yo como digo soy un maldito viciado de este juego. He jugado a la Alpha Season 1 y a la 2 y ahora estamos en la tercera y he visto la evolución que van teniendo cada una de las experiencias y cada uno de los juegos que puedes ir probando y francamente puedo decir que este juego promete muchísimo de cara al futuro tenemos de momento creo que quedan 60 días no 53 días tenemos de momento para poder seguir jugando y es muy sencillo como siempre abajo en la descripción del vídeo tendrás un enlace con el cual podrás crear tu cuenta prácticamente no nos llega nada de comisión a no ser que compres alguna cosa dentro del juego o lo que sea lo cual no te recomendamos que hagas si sí te recomendamos que juegues a las distintas experiencias como como puedes ver tienes muchísimas entre ellas por ejemplo The Walking Dead, también tenemos la de Steve Aoki, tenemos también por aquí la de Snoop Dogg entre muchas otras que irán abriéndose como puedes ver las que están en gris son las que todavía no se han abierto y las que ya tienen el colorcito son las que podemos jugar y divertirnos probándolas. A medida que vayas pasándote misiones dentro de estas experiencias te irán dando una serie de tickets, lo tenemos por aquí en esta opción de tickets, aquí es, con los cuales vas a poder tener distintas recompensas únicamente por jugar y por divertirte. Tenemos aquí la opción de rewards, me parece que es esta opción exacto. Aquí dentro podemos ver que vamos a ir desbloqueando cada una de estas opciones y nos van a dar tokens, aquí tenemos, por ejemplo, por desbloquear esta que yo ya tengo, la de los primeros 30, me van a dar un total de 15 sandbox y también 30 tickets para poder participar en una rifa que se realizará cuando finalicen estos 53 días y 23 horas en la cual te vas a poder llevar un Alpha Season 3 que normalmente valen un dineral, los puedes encontrar en OpenSea, es un NFT el cual te da acceso a diferentes privilegios y los de la Alpha Season 1 y Alpha Season 2 recuerdo que estaban valorados por unas cantidades realmente bastante elevadas de todos modos si tienes alguna tierra también te vas a poder llevar criptomonedas totalmente gratis únicamente por disponer de esta tierra por estar participando de esta forma activa dentro de The Sandbox para empezar a jugar realmente es muy fácil nosotros en nuestra web satoshifactory.com en la cual por cierto te animo a que te suscribas a nuestra newsletter únicamente introduciendo la url de satoshifactory.com te aparecerá directamente Debes introducir tu nombre y tu dirección de correo electrónico, y te informaremos mensualmente de todas las novedades y promociones que realmente merecen la pena. En la opción de Play to Earn, aquí dentro encontrarás la opción de qué es de Sandbox, en la cual te explicamos paso a paso cómo puedes conectarte a través de MetaMask o cualquier otra billetera que soporte Web 3.0 ya hicimos el vídeo para la Alpha season 2 pero en la entrada de blog lo tienes todo de forma súper ordenada muy sencillito, únicamente necesitas metamask y a continuación conectas tu metamask con The Sandbox y ya por último debes descargar el programa para empezar a jugar y divertirte dentro de The Sandbox todo ordenadito dentro de nuestra entrada de blog en la opción de play to earn, por cierto tienes muchos otros juegos disponibles dentro de nuestra opción de play to earn, el juego realmente para empezar a jugar es muy intuitivo y muy Sencillito, pero si tienes cualquier duda, te animo a que visites nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales vamos dando soporte a todas y cada una de las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. De todos modos, en los próximos días también vamos a subir un vídeo más centrado en cómo empezar a jugar a esta Alpha Season 3, porque realmente, como ya he dicho, es mi juego favorito dentro de Blockchain y play earn Así que si te gustaría verlo, déjate un buen like y suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y bien, la siguiente opción que te traemos se trata de Superior, un nuevo videojuego blockchain producido por la empresa Gala Games. Si no sabes de qué te estamos hablando, te animamos a que visites nuestra web en la pestaña de Play 2 Earn. Tienes el artículo completo acerca de qué es Gala Games, el cripto Steam de los juegos de Play 2 Earn. De momento, únicamente tenemos una demo para poder probarlo, pero francamente me muchísimo la pena el juego todavía está en desarrollo es un videojuego shooter en tercera persona el cual tiene una opción muy interesante ya que es colaborativo vamos a poder crear equipos con los cuales podremos competir contra otros equipos el género de este videojuego se llama rocket light y lo tenemos disponible para Windows, para ordenadores PC. Y bien, para poder probarlo necesitarás tener una cuenta creada en Gala Games. Desde esta opción podrás instalarlo y empezar a probarlo. Para ello tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo o también en nuestra web en satoshifactory.com en la pestaña de Play Aquí dentro te explicamos paso a paso cómo instalar el Crypto Steam de los juegos Play to Y bien, para no alargar demasiado el vídeo e ir finalizando, me gustaría comentarte algunas de las plataformas que llevamos tiempo probando, que nos están pagando constantemente y que también te animo a que aproveches tanto llevándote el bono de bienvenida como invitando a tus familiares o amigos para llevarte dinero extra por los referidos. Ellos se llevarán una cantidad, también el bono de bienvenida, y tú también te llevarás tu parte de referencia. En esta opción de gana dinero en internet, en nuestra web satoshifactory.com, aquí lo tienes en el menú superior, vas a encontrar un montón montón de opciones todas testeadas y verificadas por ejemplo tenemos nexo que nos está dando 25 dólares totalmente gratis en bitcoin por realizar un depósito y mantenerlo durante 30 días muy facilito de realizar por otro lado trade republic nos está pagando 75 euros esta es brutal la verdad es que sigue pagando y sigue pagando unos muy buenos bonos de bienvenida Únicamente también por crear una cuenta y en este caso debemos verificar nuestro CAICE, ingresar mínimo 20 euros, comprar y vender una acción por valor de 10 euros o más y crear un plan de inversión por un mínimo de 20 euros o más. Tienes 21 días desde que creas la cuenta para realizar todas estas acciones. De hecho también tienes el vídeo que te dejaremos por aquí arriba en el cual está todo explicado de forma súper detallada. Reverend Pay, una empresa española de Fintech, también te regala 15 eurazos de forma súper sencilla. Tenemos entrada de blog, también tenemos vídeo review en el cual está todo súper detallado. BlockFi, también por otro lado hasta 250 dólares en Bitcoin u otras criptomonedas, muy recomendable. Tenemos por otro lado Stable House, la cual también nos ha pagado 40 dólares brutales. OneFury para hacer trading con todo tipo de derivados, con materias primas, etc. Brutal, una muy recomendable, tenemos un vídeo en el cual está todo de forma súper explicada. Bers, creo que es mi favorita, es brutal Bers. esta aplicación también es española, están afincados en Barcelona y sé que próximamente van a incorporar criptomonedas, lo cual le añade todavía puntos extra en cuanto a una de las mejores aplicaciones que he probado durante todos estos años que llevo en el mundo de los negocios online. A continuación también tenemos SwissBord que tiene nuevas campañas y nuevos bonos de bienvenida. En este caso te puedes llevar hasta 100 dólares, es aleatorio, entre 1 y 100 dólares totalmente gratis, euros, perdón. Y también tenemos Coinlist, una muy buena opción para conseguir gemas en su fase más temprana muy recomendable, Vivid Money entre muchas otras opciones. Te animo a que le des un vistazo porque realmente hay opciones muy interesantes. De todos modos, también tienes nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales vamos dando soporte a todas estas plataformas y todo lo que tenemos en nuestra web y en nuestro canal de YouTube para ayudar a nuestra comunidad a resolver cualquier tipo de duda que pueda surgir. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te